¿Cómo están? Como tenemos que familiarizarnos mucho en nuestra vida actual con las mascarillas pues yo me he encariñado un poco con ella y le he escrito un poquito de poesía. Acompáñame a verla. No es la más cara, tampoco. Es la más barata. Es la mascarilla. Si sales y el sol brilla por favor, usa la mascarilla. Si vas a visitar a Pancho Villa, por favor, usa la mascarilla. Tu salud debes cuidar y la mascarilla no te puede faltar. Te lo pido desde Sevilla, por favor, usa la mascarilla, aunque te consideres una persona grande o una persona chiquilla. Por favor, usa la mascarilla Porque de tal palo, tal astilla Disculpa Y bueno, si tú eres un poquito más, más joven Y te va más el rap Pues también lo hemos hecho en rap Acompáñanos a, a cantar Gigi, esto suena así GG, esto Allá no hay tiempo Bueno, no, no hay tiempo Lo importante es que uses la mascarilla Un abrazo Cuídate mucho Éxitos en tu vida y bueno, suscríbete a mi canal.